cola para el food track de Muñoz. Vamos a ver si luego merece la pena o no. Hora y media de cola y seguimos por aquí. Sí, lo pido yo entonces. Hola, Hola buenas. Mira, para tomar aquí, mira, una yakisoba y unas papas y una botellita de agua. Y para llevar un brioche. ¿Cómo está video, ¿eh? A ver. Ya puedes. Mm. ¿Está bueno? ¿Eh? Vale, a ver, yo. ¿Cómo está? Está bueno. Mm. La diferencia es la mantinilla, el pan y la carne. Todo, todo. Las papas, prueba uno Pican un poquito. Pero son papas normales. No hay así una diferencia abismal porque son papas congeladas pica un poquito para normal? ¿Mm? pero está buena la salsa las papas son papas normales congeladas, congeladas. probar el brioche a ver qué me dice oh, calorías puras y duras. sí mira el pan de perrito si es de bolsa de supermercado o es pan bueno y como bueno es que estaba todo bueno la hamburguesa es lo mejor de todo ¿no? oh, la hamburguesa está... papa muy simple y, y el chile y el chile o el, o el pan ese de perrito estaba bueno pero bueno eh, muy, picante. muy picante pero bueno que, que estaba regular comparado con la hamburguesa entonces pues está bien y el precio pues podía ser a mejor par de euros más baratillo cada cosa y estaría ya totalmente perfecto